Joder, Dios, Dios, Dios, Dios, ¿qué es lo que me han dicho de la montaña rusa? Pues qué alegría la primera vez que me voy a subir en esto, la alegría me invade y también siento ese miedo de esa gran altura, espero que no me desmaye en el recorrido. Veamos por dónde te entro para subir, quiero subir, subir. Pero ya estás adentro, animal. Joder, ya, es que estoy emocionado, nado, nado acostado. Va de verdad, querías cobrar esta montaña? Claro que sí. Ya, pues prueba este que cual quien. joder ya sean todos bienvenidos soy Resgate y el día de hoy les traigo esta montaña rusa que es mi primera vez ja. hasta el loco ya perro disfruta de la montaña tu hermana atrás tiene una montaña grandota como mis pelotas ja ja ja ja, ja. mira ese pollo. ajá si salió del agua para vernos como mi pito joder ya siempre con tus bromas joder joder mira ese pus está todo cuadrado Oye que pus, si es un... Me olvide. ¿Pero qué fue eso? Esa baja está muy pequeña. Mira, pronuncia bien las cosas que no se te entiende ni un carajo. Ya perro que aquí viene una parte muy emocionante. Agárrate duro de mi mituco. Jajaja, ya como sea rata de mierda, que la bajada que viene es la mejor. ¡Venga, mi madre! ¡Venga, perro! tengo tu puta verga! ¡Ya güey! Voy al infierno veo los muertos, pero que veo la luz, veo la luz. De la nevera de tu casa, jajaja. Ja, ja, ja. Oh mira mira que vamos a la parte más alta de la ensalada rusa. Mi pito en tu nuca. ja. ja, ja, ja, ja. Bien niños ratas agarrense de sus colas que la altura los matará. Joder, ratas de alcantarilla, agárrate, puerco pila, agárrate. De este cabezón, jajajajaja. Venga que es una broma, mira, tengo miedo y tú resgué. Ay, de ver que es grande, te me da miedo. Sale, te churreteas. Es que está grande tu Oye ya, maricón, quédate quieto. Como mi nuevo. Ajá, sí, como quieras, picha de gato. Jajaja, pero te corta. ¿Qué? Ya mira que estamos en la cima. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. ¡Tengo miedo! ¡La verga me vale verga, perro! Me... ¡Ya la tengo, a tu puta verga! Me vale. ¡Ya, güey! ¡Pálaselo, verga! ¡Pálaselo, verga! ¡Ya! Pego, ¡Ya! <risa> <risa> ja, ja, lo troleé, el editor no dejó de funcionar, solo que quiero llegar a los 3 minutos de vídeos para que Facebook distribuya más mi video. Joder ya sígueme en Facebook que subo todo mi contenido. Féretro del mal lo que tenemos que hacer para rellenar el video hasta los 3 minutos. Así es, meteré 10 like. Me llamo Andresito y subo contenido solo de Minecraft. P gracias por ver el video y si quieres ver completo la montaña rusa, descárgatelo en un link en la biografía. Descarga también la versión más reciente y también la página. Venga comparte el video. Hasta un próximo video.